Ahora es el momento de empezar a salir. Pero, ¿cómo salir? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos podemos mover? Tengo una noticia buena y una mala. La buena es que hemos encontrado las mascarillas. La mala es que las hemos encontrado en el Mediterráneo. Y si seguimos así habrán más mascarillas que medusas. Muy guarra la gente, sí. Tenemos los niveles de contaminación por los suelos muy bajos y eso es genial porque los objetivos por ejemplo de españa es en el 2050 cero emisiones por lo tanto con esto hemos ayudado hemos reducido un 58 de dióxido de nitrógeno y muchísimo más del co2 que son los dos principales contaminantes que tenemos en las ciudades de aquí al 2050 parece mucho pero la verdad que son 30 años y pasan volados recordar que hace 30 años nos estamos preparando para las olimpiadas del 92 a mí me cogieron pequeños, pero tenerlo en cuenta que del 92 ahora ha pasado volando. Por lo tanto, al 2050 está a la vuelta de la esquina. ¡Hola, Ambiento loco Soy Víctor Luna y esto es ECOGIRA, el canal donde aprendemos a llevar una vida más sostenible, más saludable y a ahorrar dinerito. He flipado! Porque superamos las 80 suscripciones y vamos camino a las 500 visualizaciones en el primer vídeo que hago de YouTube. Así que muchas gracias, bienvenido a Ecogira y esto es increíble ¿Dónde van los guantes y las mascarillas y todos los objetos que son de un solo uso y que nos tocan a nosotros como la higiene personal las toallitas de bebé etcétera todo esto va al resto siempre de acuerdo aunque sea plástico va al resto una recomendación que os hacemos desde cojira es no usar guantes no acabemos de saber cómo se usan no nos han formado para ellos y por lo tanto es mejor no usarlos lavarnos mucho las manos y a conciencia y echarnos el gel y el tema de la las mascarillas estamos usando muchísimas mascarillas de un solo uso y las vamos cambiando demasiado a menudo y recomendamos que paséis a las mascarillas reutilizables es cierto son más caras pero las podemos usar mucho más las podemos lavar además tenemos previsión de que las mascarillas va a pasar a formar parte de nuestro outfit igual que dices me pongo el reloj me cojo el móvil pues me cojo la mascarilla y las llaves de casa por lo tanto tirar de hacer esta pequeña inversión por la salud de todos. ¿Por qué digo que va a pasar a formar parte de nuestra vestimenta habitual? Pues porque el COVID es lo que se le llama zoonótico. ¿Qué quiere decir? Pues que proviene de la interacción entre seres humanos y otras especies animales. Y la verdad que la naturaleza, sin el hombre, se sabe autogestionar. Y por lo tanto ya encuentra ella misma los mecanismos para luchar contra estas pandemias. ¿Por qué? Si vosotros estáis de acuerdo con lo que diré, me lo comentáis, porque como más diversidad genética, mejor. Así que también es el momento de reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Hemos visto los datos, ¿no? Menos 58% de reducción de la contaminación de dióxido de nitrógeno. Pero es que solo al tercer día de estar confinados, ya redujimos al 50% las concentraciones de CO2 de ciudades como Madrid o Barcelona. Y a los 15 días ya se habían reducido a más del 75% las concentraciones de CO2 en estas ciudades. Así que es la hora de conectar con la naturaleza, de pensar de forma consciente y ecogir a tu vida. Porque estamos hartos yo, al menos yo, de escuchar que el gobierno hará, eh, y está muy bien que hagan, porque han de hacer, y han de actuar ya. Pero nosotros como ciudadanos, también hemos de actuar ya. Porque tenemos una cosa clara, nosotros como especie, nos extinguimos. Y los más optimistas dicen que si no hacemos nada, nos quedan unos 50 años de vida. Así que yo no quiero ver, cuando tenga 80, cómo se destruye el mundo. Cojamos todos los aprendizajes que hemos tenido en estos días, de comunidad, de ayudarnos unos a otros, de conocer a los vecinos, de repescar esos libros tan interesantes, de recuperar esas series, esos documentales, y aprender a convivir en un ciclo sin fin. Grande, Rey León. Por lo tanto, nosotros tenemos la fuerza y el poder para poder cambiar las cosas. Quedándonos en casa, luchamos contra el coronavirus, pero a la vez mejoramos nuestro planeta. Ahora es el momento de empezar a salir. Dentro de unos horarios, dentro de unas franjas, dentro de unas zonas territoriales, pero ya podemos empezar a salir. ¿Cómo salir? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lógicamente con mascarilla, como decíamos. Pero, ¿cómo nos podemos mover? Pues nos están informando de que nos movamos en, en vehículo privado, que compremos un coche nuevo. ¿Por qué? porque además el que tenemos no nos sirve porque contamina, y por lo tanto no nos permite movernos por la ciudad. Eso es lo que nos está vendiendo la televisión ahora mismo. Pero aquí, en Ecogira, rompemos con estos dichos. ¿Por qué? Porque aquí somos tú y yo. Y punto. Porque lo que yo te digo no lo vas a oír en ningún otro lado. Y por lo tanto, coméntame y suscríbete si no lo has hecho todavía. Y es que hay infinidad de opciones más, aparte de la bicicleta y el coche privado. Y el transporte público, que eso ya casi ni lo nombras, ¿no? Antes de coger la bicicleta, Podemos ir a pie a comprar a la tienda de al lado de casa, ¿Eh? esa que lleva la vecina que hemos descubierto con este confinamiento, que nos tratará con una proximidad increíble y que, te, y que nos ayudaremos unos a otros. Por lo tanto, cógete la bolsa reutilizable y ves a las tiendas cercanas y cómprales a ellos. Y haremos comunidad y nos haremos fuertes contra el coronavirus, pero también contra la crisis económica, social, ambiental y de valores en la que estamos inmersos. Pues eso, ir a pie y comprar cerca. Si podemos ir a trabajar a pie, ya es lo mejor. Luego, hay la opción de ir en bicicleta, pero también podemos ir en patinete eléctrico, podemos ir en hoverboard, o, o en, en infinidad, en patinetes, en patines, e incluso en bicicletas o patinetes compartidos, ¿eh? de estos que, que los alquilas por minutos, como también Motos y coches compartidos, eh, que también los podemos usar y además están asegurando unos protocolos súper eficaces para que los vehículos estén limpios. Y si podéis, en vez de ir a grandes empresas, podéis ir a cooperativas locales, como son Movilidad en Cataluña, Alternocop en Valencia, Mobile en Madrid, Ecoche en Baleares... La verdad que tenemos una gran variedad para poder compartir coche de forma segura y ayudarnos unos a otros. Otra opción también es compartir trayectos, solo entre dos personas y una en cada file pero, oye, ya ahorramos un coche y compartimos gastos, por lo tanto, ahorramos dinerito, que es para lo que estamos en este canal, para ayudar al planeta, pero también para ayudar a nuestros bolsillos. Luego, ¿qué les pasa? Los taxis están perfectos, nos ponemos también la, la mascarilla para estar seguros y adelante con el taxi. Y si no, pues el transporte público también están trabajando mucho para adaptar que todos estén limpios y seguros, y van a, han aumentado muchísimo todo el proceso de, de desinfección y limpieza para que nos podamos mover, y es eso, mascarilla y si os apetece guantes, pero yo, ya os digo, no recomiendo guantes. Mejor lavarse mucho las manos, y acostumbrarse a usar los hombros y los codos. Y ya, como opción desechable, podríamos decir, es la del coche privado, con todos los gastos que representa tener un coche hoy en día. Y más lo hemos visto estos meses, con el coche parado, pagando el parking, mantenimiento, el seguro, etcétera. Por lo tanto, las anteriores opciones que os he dado, son mucho más económicas, y os lo aseguro. Pero en caso de que queráis usar vuestro propio coche, pues mirar también de compartir el trayecto. Siempre es más sostenible compartir el trayecto que ir solo. Y ahora, unos consejitos de cómo ahorrar dentro de casa. Si no podemos salir todavía al confinamiento, pues cositas que podemos hacer dentro de casa, pero es mi hora de salir. Así que te lo cuento en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Me estoy liando aquí a saco.